De este programa de radio, 15 años reflejando formas artísticas, de música, de pintura, de teatro Y mencionaba que fue ayer el Día Nacional Argentino del actor, de las actrices Y a mí me disparó la duda que justamente habíamos hablado un poco De cómo había arrancado este protocolo eh, cuando ya se decretó todo Y bueno, el, al fin el, el, la discusión sobre eh, colegios sí, eh, presencialidad no que yo, Nos comió un poco el eje de la discusión lo cierto es que los espacios culturales de la ciudad de La Plata, eh, no solo le, le, queremos saludarlos en esta en fecha, sino también hablar de esta continuidad, porque puntualmente el espacio teatro abierto nos había contado que tenían todo para poder seguir con capacidades reducidas. Ahora este fin de semana y vienen eh, desarrollando propuestas que son híbridas, que son a la vez para bancar los espacios, para bancar actores, actrices, y seguir generando cultura desde la ciudad de La Plata. Así que estamos ahora en comunicación eh, con Maru de, de por allá. ¿Buenas, andás? Hola, chiques, ¿cómo Hola, andas Maru. Hola, ¿Cómo Maru, está? ¿todo bien? ¿Va? ¿Cómo va? Bien, Maru, Zafren que habíamos hablado en el fulgor de aquel eh, vértigo de cerrar, hicimos una mesa como también para, para canalizar todo ese momento, ¿no? Y ahora que ya ha pasado, creo que un mes o un poco más, eh, hablar del presente de teatro abierto. Eh, sí, bueno, eh, en su momento teníamos la esperanza de que eh, con protocolo pudiésemos seguir trabajando, cuando habíamos hablado eh, se había dictaminado que se suspendan las actividades culturales tan solo en los espacios, eh, en los bares con actividades culturales, los teatros podían seguir trabajando con protocolo, pero ahora no solo se, se puso el toque de queda, sino también que se restringió en las actividades en espacios cerrados eh, y en los centros culturales. Algunas actividades las pasamos al aire libre, eh, otras las seguimos por Zoom. Las clases que podemos mantener por Zoom, por ejemplo, la clase de narrativa, mm -hmm. la clase de yoga, las hacemos por Zoom. Pero bueno, la realidad es que, que, que empezamos a buscar estrategias que, que puedan perdurar a lo largo del tiempo. Eh, aún con el espacio cerrado, porque tememos que estas restricciones eh, continúen. Eh, así que, bueno, generando, generando estrategias desde la virtualidad, ¿no? tratando de, de eh, no depender de nuestro espacio físico. Uh -huh. Total, que eso es un peso, digamos, y ya el año pasado tuvimos la experiencia de, de reflejar, ¿no? y que cada espacio estaba tratando de entender cómo... Continuar Y la propuesta ahora que, que nos comparten también es concreta, digo, para eh, hacer ese llamado al ahora mismo, ¿no? El sábado 25 de mayo van a estar presentando eh, la obra la eh, eh, Dicepolín, eh, dice ¿podemos por... hablar? Lo Dicepolín, ahí está, eh, para contar un poco cómo usar, cómo si esa obra ya estaba planificada de antemano y este método también que están estrenando, ¿no? Sí, esta obra forma parte del ciclo que lanzamos la semana pasada, que se llama Teatro Delivery. Empezamos a pensar cómo hacer para, seguir, para que nuestra actividad siga funcionando en, este, en el marco del encierro que tenemos ahora. Y decidimos que íbamos a llevarle el teatro a la casa a la gente. Así que para que la propuesta sea aún más atractiva, lo que hacemos también es, junto con el, las obras de teatro que facilitamos, eh, Llevamos eh, cerveza artesanal y mmm, comida, eh, unos snacks con pastitas vegetales. De ese modo seguimos fomentando el trabajo de artistas independientes porque el elenco se lleva parte de lo recaudado, el espacio sigue funcionando en cierto modo y además promovemos el trabajo de emprendedores como es Cerveza Kilgore y Empache esos Vegetales eh, cada sábado nosotros proponemos una obra distinta, el fin de semana pasado fue Triste Campero de Nelson Malaf. este fin de va a ser lo dice Polín", de Martita Bugiolaki y eh, Leandro Piccolo, que ganó el premio del de concurso de la comedia en el 2017, es una, un unipersonal que habla de la vida de Enrique Santo y eh, y vamos a ir actualizándonos. El siguiente vamos a tener Juan Moreira, de, de Claudio Rodrigo, que es la obra que ganó, eh, que nos va a representar a nivel nacional en, el, en los eh, torneos de teatro uh -huh. e independiente. Y eh, el siguiente vamos a tener Sherlock Holmes, del grupo El Esférico, que es una comedia. Es como que estamos viendo constantemente qué obras eh, eh, podemos agregar a esta, a, a esta oferta. Eh, pero son obras que están previamente grabadas, no son streamings uh -huh. eh, porque nosotros no podemos streamear tampoco O sea, no, nos encantaría poder hacerlo, poder llamar a los elencos a que vengan a hacer su obra y nosotros la, la streameamos desde el espacio porque tenemos la infraestructura lo que no nos da es el horario, por ejemplo nosotros no podemos streamear una obra a las 9 de la noche porque hay toque de queda y la gente tampoco se va a poner a ver desde su casa una obra a las 4 de la tarde entonces tenemos esa limitación por el momento Así que lo que decidimos fue convocar eh, elencos platenses que tuviesen sus obras ya grabadas en buena calidad. Así que con el combo que pueden conseguir la gente, hay dos combos para más eh, personas o para menos personas, nosotros facilitamos el link hacia la obra por 24 horas y te llevamos a tu casa birra y comida para que disfrutes de la obra. Es, es una ¿Qué, gran qué? propuesta, me parece que es lo, es lo más completo que he escuchado, eh, pero también tiene esto, ¿no? Eh, como mencionabas recién, apoyando a eh, emprendedores, a personas que están en, la, en, en el sector de la economía social, popular, eh, pero tiene esto, pero también no es tampoco que no lleva ningún tipo de laburo, de hecho eh, es una forma de seguir generando laburo. Eh, ¿Cómo ha sido hasta ahora la recepción? Porque ¿Empiezan empiezan este sábado o me decías ya había empezado, empezaron el sábado pasado? Habíamos empezado el sábado pasado y la verdad que re buena recepción, la gente se recopó. Lo que pensamos de Teatro Abierto cuando lo propusimos fue que, que era algo que nos gustaría a, hacer a nosotros ¿no? como A mí me gustaría ver una hora en mi casa tomando birra y comiendo algo rico, entonces fue como, bueno, vamos a proponerlo de ese modo. Eh, y, y la gente estaba muy contenta, le pareció muy rico todo, y además eh, estaban contentos con esta... Con, es como el plan de sábado, ¿no? Como que te llevamos, no te mueves de tu casa y te llevamos todo. Eh, y uno también eh, puede generar esos espacios en su propia casa, ¿no? Como de cuando hay algo distinto dentro de, esta, de este encierro, de esta cuarentena, eh, también tiene ese atractivo. Eh, mandaron muchas fotos de que habían preparado el living de forma especial <ríe> con los nachos Porque enviamos eh, como una caja que vos podés armarte, eh, ampliarla con más pastas, menos pastas, más cerveza eh, Y esto que tiene la obra, ¿no? De que ya es grabada, entonces vos podés eh, verla en cualquier momento durante el fin de semana eh, entonces uno está tranquilo viendo la o sea obviamente el teatro no está hecho para, para verse de forma grabada pero tampoco el teatro está hecho para estar cerrado como estamos ahora así que es como ir encontrando <ríe> esas alternativas eh, y bueno por el momento la, la respuesta fue buena y la, y la gente quedó contenta así que esperamos que, que esto vaya creciendo cada vez más y pueda generar la difusión eh, no solo para el espacio sino para también porque es eh, laburo, también para las compañías Total, bueno, eso, eh, y que es, que es también lo que queríamos reflejar volviendo a hablar de teatro y en estas circunstancias, que es un trabajo cotidiano y lo fue siempre y por eso también es importante esto que decís de que tampoco va a estar cerrado, va a seguir eh, eh, desenvolviéndose porque implica no solo ensayos, eh, logísticas eh, a, en cuanto a lo bueno a la escenografía, pero ahora eh, en bueno, editar, video, formar, ver. El, que se adapte, que la, planificar las reservas, estamos hablando de una también una invitación que se puede reservar hasta el día jueves, eh, para ahora después volver a repetirlo, y así ¿no? ir, ir produciendo redes que también, eh, pregunto a eso, digo, han, han hablado con, en torno al formato audiovisual, sabemos que es un desafío muy grande que tuvieron, porque... No, no, no, por mucho tiempo hasta se negaba, ¿no? El decir, bueno, ni, ni considerar la posibilidad de unas cámaras, pudiendo tener espacios físicos, teniendo tanta, todo, toda esa dinámica que se ha generado. Sí, eh, en el mundo del, del teatro lo que se suele hacer cuando se tiene una obra, y sobre todo cuando esa obra está yendo bien, eh, es hacer un registro para presentar a festivales, a cámaras fijas, entonces, lo que estamos haciendo nosotros es eh, pedirle a las compañías ese registro para ver en qué calidad está. Eh, hay veces que lamentablemente el registro no está bien y nosotros no queremos eh, que la gente compre nuestro combo y que después no pueda escuchar la obra o se vea mal o lo que fuere. Eh, todas, todas las obras que estamos convocando y, y que estamos ofreciendo... Eh, Pasan por ese filtro de que nosotros la vemos y decimos, sí, está ok, se ve bien. Eh, son a cámaras fijas, no están editadas, no es como Teatrix, por ejemplo, eh, donde es una, que está pensado para estar filmado, lo cual también está bueno porque uno no está, está viendo teatro, ¿no? Entonces, digo, sin, sin desmerecer Teatrix, este, tiene como un formato que está pensado para ser filmado, entonces está a varias cámaras, no. de repente tenés. Eh, primeros planos, eso en el teatro no existe y por lo, pro, por lo tanto no existe tampoco en lo que ofrecemos nosotros. Nosotros lo que ofrecemos es la obra filmada a cámara fija en buena calidad que se escucha bien, que es como se, como se por ejemplo, se concursó eh, en los provinciales este año, en el Teatro eh, de Teatro en La Plata, en los regionales, eh, se concursó presentando la obra filmada como se presenta para un festival. Eh, pero hacemos nos tomamos el trabajo De verla antes y ver que esté en buena calidad De hecho, las devoluciones que nos dieron Por ejemplo, de Triste Campero eh, Fue eso, que estaba en muy buena calidad Que se escuchaba bien eh, Así que sí, es como Es un desafío eh, Respecto a de lo que me decías De hasta el jueves, nosotros pedimos Que confirmen hasta el jueves porque tenemos que preparar La comida y tenemos que cocinar la cerveza Y todo eh, Porque es cerveza artesanal, es comida artesanal eh, así que damos hasta el jueves para que nos reserven, cosa del viernes ya tener todo el día preparando los combos y el sábado eh, hacemos la repartija. Que llegamos a todos lados, eso es importante. nos preguntan un montón. Vamos a Sicardi, vamos a Villa Elisa, vamos a Berizo, vamos a los Hornos. Eh, tenemos ahí, planificamos el mapita para que, que nos sea eh, lo más ventajoso posible el, el, el camino, pero vamos. Salvo que sea... Y cuanto antes se haga la reserva, más se planifica la, la ejecución del envío. Eh, por eso, recordar, y obviamente las redes de teatro abierto vamos a estar compartiéndolas, ahí van a encontrar el WhatsApp, eh, capaz que si nos lo podemos decir ahora, o le estoy dando ahora tiempo para que noten, ahí lo, acá lo tengo, si te parece, 221 5798971 971 eh, Bueno, si no, las redes va más fácil también para... Eh, eh, todo el mundo del teatro, y también eso, a veces se piensa que en la emergencia, ¿no?, es lo último en que, empezarí, en, en que podrías pensar, en, en, y, al, y en realidad no, es, es de lo primero, eh, lo más esencial, ¿no?, encontrar una conexión con el arte, con, eh, la, eh, con comida, con una salida, una jornada especial, y apoyar a trabajadores, al menos así lo pensamos desde esta radio comunitaria, tal vez sea utópico, pero preferimos que sea así, contrario a, a todas las otras opciones, y más hablando de cultura de acá de la ciudad de La Plata. No, nuevamente repitamos, eh, lo dice Polín, eh, va a ser la obra eh, de, este, de este fin de semana, eh, la próxima? La próxima va a ser Juan Moreira, es una obra de marionetas eh, para adultos. O sea, no, no confundan que es de marionetas con que sea para niñas, porque ese es el atractivo también de la obra, es de Claudio Rodrigo. En la historia de Juan Moreira, que es la que ganó el, eh, lo que nos está presentando a nivel nacional eh, a nosotros, Buenos Aires, así que vamos a apoyarla y vamos a verla. Y después viene Sherlock Holmes de eh, El Esférico, el grupo El Esférico, que son unos chicos de Chascomús es una comedia que ahora está trabajando en La Plata. Eh, Así que por ahora tenemos esas obras y después eh, se va a ir actualizando si la gente nos apoya, obviamente. Así que esperamos, esperamos por favor que se puedan comunicar con nosotros para reservar su combo. Hay diferentes precios y sí, nos pueden escribir al WhatsApp o nos pueden escribir a Teatro Punto Abierto en Instagram o Teatro Abierto en Facebook. Genial, Maru, te agradecemos este rato. Obviamente, el, eso, la radio siempre abierta para todo lo que pueda salir y extendido a, a los grupos teatrales que sabemos que también la están buscando la forma de continuar y, y resistir estos meses que nos quedan por delante. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Me, me encantó con, la Margo... propuesta, me encantó. No, Perdón es... Rochi, te piso porque no estamos presenciales, estamos cada cual en un como el gran hermano, en un y, cuarto distinto. Y hoy no te veo, en general siempre te veo de algún reflejito de un costadito, pero hoy te estoy viendo a través de un vidrio que se refleja la pantalla y así estamos, ¿viste? Pero bien, bien, estamos bien los 33.